Existen eh, empresas que están brindando servicios, como por ejemplo, cursos, como los que puedo... Yo, por ejemplo, si hay una persona que quiera todo lo que yo he logrado eh, eh, en el mundo canábico, que quiera mis servicios, que diga, sabes qué, dame una entrevista, dame una consulta, quiero que me digas cómo voy en mi proyecto, yo le vendo esa consultoría, le digo, órale, pues yo, yo, yo le he estado macheteando desde el 2018, no duermo, me la paso estudiando, veo cómo están las nuevas tendencias, así es de que pues te cuesta tanto, ¿no? Entonces, yo ya me meto hacia una consultoría ya no tengo que estar metiéndome yo en el mercado de la planta como tal, de la flor como tal sino que es un servicio de consultoría que se da completamente alrededor de la planta pero sin la planta. Otro de los negocios que está creciendo muchísimo les pido a los que van llegando por favor que se suscriban aquí al canal de YouTube, si lo están viendo en Facebook también denle like y compartan en sus grupos accesorios para el autocultivo, todo lo que tiene que ver eh, con el autocultivo desde las lámparas, las macetas eh, los medidores de pH, todo la, los instrumentos que se utilizan para el, el autocultivo, los nutrientes pues evidentemente cuando se hacen ese negocio de vender artículos para autocultivo no estás vendiendo ni cannabis no estás vendiendo flor, no estás vendiendo extractos, no estás vendiendo nada más que todo lo que tiene que ver con el autocultivo todos los accesorios, entonces es otra empresa, otra industria, perdón gigantesca que está en torno a la industria del cannabis pero sin cannabis, este mercado de la marihuana sin marihuana también puede incluir todos los Embalajes. ¿Qué son eh, los embalajes? Pues todo lo que son los empaques, los frascos de todos los emprendedores y emprendedoras del CBD, que cuántos emprendedores no hay, ¿no? Del CBD hay muchísimos haciéndolo de forma artesanal algunos de forma muy profesional con, con métodos de extracción más avanzados y más tecnológicos pero realmente todos los que les venden eh, el embalaje los frascos las etiquetas toda la gente que está trabajando en diseño de marcas toda la gente que está trabajando en, en, en la parte de los medios digitales que no tiene nada que ver con la planta son industrias que se están activando alrededor de la marihuana pero sin marihuana